Bueno, eh, me estaban preguntando que si sí, después de hacer un pacto con mi señor Lucifer Esa era la pregunta que muchos de ustedes me hacían Muchos de ustedes me hacían y me preguntaban Maestro, si ¿sí hago un pacto con mi señor Lucifer Ah, ¿puedo ir a una iglesia católica, un matrimonio? O es que me invitaron a un matrimonio, me invitaron a un bauticio de un niño Me invitaron a, eh, bueno, no sé, cualquier tipo de ceremonia Claro que sí, lo pueden hacer por supuesto, yo asisto, o sea el, el hecho de que tú seas un luciferino, el hecho de que tu Dios sea lucifer, no te hace un ser excluyente de la sociedad, seguimos viviendo en sociedad, seguimos viviendo en comunidad, pero realmente tu esencia tu creencia, tu fe está puesta en mi señor Lucifer. está puesta en él es más si quieren cumplir con un deber moral ante la sociedad se pueden arrodillar inclusive se pueden arrodillar no en iglesia evangélica católica, pero una cosa es que lo hagan por cumplir con un deber moral o que lo hagan de corazón. Yo sé que ustedes no lo van a hacer de corazón. Yo sé que ustedes lo están haciendo y en el fondo se están saburlando ¿verdad? Entonces, el hecho de que sean pactados no quiere decir esto que ustedes se tienen que renunciar a la sociedad. Como muchas doctrinas. Ah, no, si ya pertenece a nuestra, a nuestra doctrina, no puede celebrar el año nuevo. No puede celebrar el, el cumpleaños. No se puede tomar una cerveza. No puede armar parrandas. No puede comprar ropa a la moda. no puedo usar lujos que porque hay que vivir según ellos como el mandato de Dios según ellos así es que los tiene ver de Dios pobres arrastrados miserables miren lo que dicen algunas doctrinas o algunas no si le dan en una mejilla, coloque la otra. Acá no, acá no. Acá, los pactados, los que hicimos esta doctrina, somos soberbios, arrogantes, altivos. No tenemos por que humillarnos. Y los que nos visitan por primera vez, es problema de ustedes si es que se humillan ante los demás. Simplemente por seguir un mandato del Dios, a que Ustedes vienen adorando. Nosotros, luciferinos, no. Nosotros no no bajamos la cabeza ante nadie entonces algunas doctrinas por no nombrar eh, alguna en particular y ustedes saben que es así y los que me están viendo por las diferentes redes sociales saben que es así les impiden que vivan su vida libremente es más, es una imposición se los prohíben No se pueden tomar un solo trago ¿y saben por qué? les voy a decir por qué porque los necesitan ustedes con el dinero en el bolsillo para que usted pueda llevar ese dinero que le queda a final de mes y llevar el diezmo a la iglesia ¿o no es así? los que se han acá creado evangélicos anteriormente ¿no era así? ¿así era? no me lo estoy inventando ellos se necesitan con dinero porque saben que si tú te gastas el dinero con, eh, en cerveza en lujos, en fiestas en mujeres no vas a tener dinero para llevarte a ellos aquí es lo contrario ¿qué les digo yo a los pactados? disfruten la vida los solteros pasen con mujeres disfruten la vida a los que les gusta la parranda les gustos ustedes se van a morir al igual que yo es así en la triste realidad ¿verdad? entonces disfruten la vida ahora, en este momento señores, en este momento disfruten la vida no se coñan en gases para nada hace poco hablaba con eh, un cristiano y me decía, ah maestro es que yo quisiera ir a uno esos restaurantes es que usted va y yo tengo la forma económica de hacerlo pero es que a mí no me lo permiten en la opinión de donde yo estoy yo quiero cambiar de doctrina yo quiero cambiar de religión y se por qué no se lo permiten porque es complejo en este restaurante puede costar 200 dólares y esos 200 dólares lo necesita el pastor en sus bolsillos es así señores no me lo estoy inventando Ahora los ojos, o no, usted me está viendo en este momento, ahora los ojos. Es el momento de hacer un pacto con mi señor Lucifer y revelarse, cambiar de doctrina, vivir de una manera totalmente diferente. Ustedes pueden desarrollar también adorando a mi señor Lucifer y haciendo parte de este gran grupo, de ese grupo selecto, que vive la vida de una manera muy diferente a como usted la viene viviendo. La situación se pone cada vez más caótica, más difícil, y usted sigue ahí pidiéndole al dios equivocado y nunca le va a escuchar y si lo escucha no le responde o sigan allá llevando el diezmo, llevando la limosna para que ese dirigente religioso se compre la camioneta último modelo y ustedes sigan andando a pie, es así por favor mi camarógrafo cortamos acá para empezar con la reunión privada